La superficie sembrada, eso, cuando hablamos de actividades extractivas hablamos de superficie, de territorio, de vidas, ¿no? En el 98 eran 600.000 hectáreas, en el 2012 1.200.000 hectáreas, y la proyección de la AFOA, que Forestal Argentina, donde están, de Argentina tiene poco, porque están las grandes multinacionales, eh, es que en 2020 llegué a casi 2 millones de hectáreas. Obviamente avanzan desalojando, reprimiendo, demás. Bueno, en esto lo que a veces los nombres propios también, ¿no? Está bueno, Alto Paraná, Arauco, es una de las grandes multinacionales del sector. Una sola empresa, Arauco, en Misiones tiene el 10% de la tierra. digo para el poder, De forma legal, después mediante testaferros son muchas más. Pero digo eso, el poder que tiene esta empresa es que, eso, eh, cuando se habla de soberanía, de independencia y demás, controlan territorios, controlan pequeños países a su medida.